Vamos a intentar sufrir otra vez con un videojuego. Vamos a pasarlo mal. Se trata de que somos un guardia nocturno. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dice. Como buen guardia. Estamos viendo la tele. Tenemos la taza de café. Y... ¡Eh! Las luces. ¿Qué ha pasado? Tal vez debería de ir a ver la caja de fusibles. Tom Parky. Está cerrado. Pues vamos para allá. Pero no se ve nada. Vaya linterna que tenemos. Si es que no sepa para dónde... Ve, eh, aquí se ve algo. Opa, un coche. Otro coche. Buen coche. Mi salario no me permite comprar uno. Eh, si lo he dicho hasta yo. Otro coche algunas persona no sabe Cómo aparcar el coche Pues bueno Tampoco está tan mal Lo he visto peor no, Una puerta no hay Nada, Una puertita Caja de herramientas Cinta americana azúcar. Un fusible. Cinta americana. Y un destornillador. Bueno, pues, vale. Aquí está otra puerta. ¿Qué hay aquí? Caja. Y esto parece de electricidad. Sí. Maldita sea. Parece que el fusible Se ha quemado. Necesito reemplazarlo. Se ha quemado un fusible. Con la tele. Ahí Que estaría abierto. Fusible era este. ¡Era! Lo ha cogido. Oh, oh, oh, oh. Vamos para allá. Ya ¿qué hago aquí? Oh. Solo le he dado el botón, ¿eh? ¡Ostras! Que somos técnicos electricistas. Maravilloso. Pero y la linterna. La ha apagado. yo qué susto. Que es ese sonido. La puerta del garaje. Pero de decir si es que nos quiere robar aquí o qué pasa. Corre, Lucas. Mamor. Siguiendo las paredes que se llega Es como muy intuitivo Los gráficos son PS1 Y el garaje qué demonios La puerta está cerrada A ver, eh, a ver, pausa Somos los guardianes La puerta está cerrada Lógicamente Entonces de que está su Debo llamar al director Llamamos. Esto parece un teléfono. No tiene móvil. Gráficos PS1, ta, ta, tiramos años Vale, es posible. ¿Qué demonios es ese sonido? Se oye como... Como unos quejidos. Conforme nos acercamos, aumenta. Eh, por aquí. Aquí Dios, suena como un bebé Necesito abrir el maletero Se me ocurre La caja de herramientas No hay otra Vale, ¿y qué es? Eh, ¡Eh! He cogido el destornillador sin... Casi sin querer. ¿Era aquí? No. Aquí. Este. No. Este. Otra, que lo vamos a abrir. Que encima de guardianes sabemos abrir yo ¡Dios, qué muñeco más feo! Ya. ¡Yeah! Es un juguete que está pasando No es divertido No, lo que no es divertido Es que tú abras ahí el maletero de un coche Con un destornillador Pero bueno ¿Y ahora qué hacemos? Debo revisar los fusibles Pero si vengo de allí Otra vez para atrás Ay, oh, Dios mío Verás tú Aquí saliendo un Freddy Krueger O algo de eso yo me acuerdo mal los fusibles estaba en la segunda puerta aquí está una subida de tensión no, tensión la que tengo yo ahora es que soy tonto tonto eres tonto povería. del todo no por un rato no tonto Bueno, he revisado los fusibles y ¿qué? ¿Ahora qué hago? ¿Y el muñeco? ¿Cómo estará? Ya verás tú, esto no pasa a... Uy, un sud. ¿No hay muñeco? ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¿Sangre? ¿Y se va? ¿Para dónde? Siguilla de tensión. No nos deja pasar. A vale, ver la caseta. Yo. El muñeco con un. Muñeco con un. Cuchillo clavado. Y el teléfono. Anda, ¿qué, qué demonios es esto? yo joder que se oye se oye como arrastrando algo un capó arranca el coche pero no vemos nada ¿Qué hago? Recuerda Esto es la introducción juego completo Espero que lo hayas disfrutado Sigue los nuevos proyectos en Twitter Cubity Game Cubity Game Gracias por jugar Es una demo Bueno que corte de rollo, pero bueno, vamos a analizar el juego. En principio, pues el juego está interesante, no da miedo, está emocionante. Bah, yo le pondría un, un 6: un 6 por los gráficos, por habernos dejado a media. La historia está bien, por eso tiene más que un 5 que aún ha probado. Así que me parece que esto se ha terminado ya. Así que si quieren, pues si les ha gustado el vídeo, pues revisen el canal, denle like si quieren y se suscriben si ya es un sobreesfuerzo. Y si no, pues no se suscriban, da lo mismo pero que pues yo me he quedado a media, eh. Pero bueno. Me despido. Chao. Y hasta la próxima.